Ah, qué pena, voy por mi cronómetro, no lo tengo acá. Ok, bueno, perfecto, muy buenas, buenas tardes tengan todos ustedes. Ahorita estamos en lo que viene a ser eh, la categoría de Bumperbot. En este caso, tenemos aquí a varios equipos inscritos y, bueno, les deseamos que vaya a ser este, el mayor de los éxitos para todos ellos. Aquí conmigo vamos a tener a lo que vienen siendo los jueces, el cual es este, Guillermo Andrés Alcedo Franco, desde Paraguay. Guillermo, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bien. Como le había comentado anteriormente, con un poco de frío. Eh, pensando ya en dejar mi tereré y preparar el mate, no, sí ahí, bueno, les, como les comentamos, este, Guillermo viene, está en Paraguay y pues ahí están en, en esta parte de invierno, entonces sí se siente con ellos el frío, este, y, así que pues bueno, perfecto, Guillermo, muchas gracias. Y bueno, pues a, ahorita ya listo para comenzar, sí, perfecto. Y bueno, aquí también tenemos a, a Mr. Roboto Eduardo Restrepo desde Colombia. Así que, pues bueno, Eduardo, ¿cómo te encuentras? Buenas, buenas tardes. Hola, Antonio, ¿cómo estás? No, bueno, primero que todo, un saludo grande a todos los que nos están viendo el día de hoy, a todos los participantes, lógicamente a Guillermo, que me acompaña el día de hoy aquí. Somos aquí de kobe pero los dos, eh, pues, y este reto, que ya lo hemos hecho varias veces juntos. Y, no, muy, muy emocionado porque ya, ya vimos, ya tuvimos ahorita la homologación y vimos una breboca de cómo son los robots mucha expectativa, muy interesante porque es el primer torneo Royal donde todos los equipos deciden tener pista elevada, entonces eso va a ser interesante verlo eh, bueno, no a, a diferencia de Guillermo aquí sí estoy aguantando un poquito de solecito, estoy que le mando un poquito de sol allá para, para, para, a Paraguay para que no se queje tanto pero aquí estamos súper bien, muy emocionados listos y bueno para empezar ya enseguida la competencia. Perfecto. Pues bueno, antes de comenzar, les recordamos compartir la transmisión en vivo que está en la página de Roboyam México. Los que le quieran compartir y a lo mejor poner ahí en el chat en vivo quienes creen que puedan ganar para que, para que pongan todo esto, ¿sí? El apoyo, la motivación para todos los equipos. Y bueno, pues ahora sí, comenzamos. De... vamos a ir entonces, vamos a ir llamando en el orden, voy a primero a leer los equipos que tenemos para darles también tiempo de prepararse entonces en el orden en que los llame ese es el orden en que van a participar entonces que sepan eh, tenemos al equipo Army Bots con el robot Army Baby desde China Nuevo León, tenemos al equipo Army Bots también con straw Baby también desde China tenemos a Robomakers con el robot Spartacus de Delicias Chihuahua, tenemos al equipo Vampiros con el robot Dobby desde Monterrey, Nuevo León, y nuestros amigos de Tepic Nayarit tenemos a CCLT Tronics con el robot Zoom, con el robot CCLT-1 y con el robot GRU. Entonces ese es el orden que, que vamos a, a tener, voy a leer el, el orden de los robots Army Baby, Straw Baby, Spartacus, Dobby, Zoom, CCLT-1, GRU. Ese es el orden en el que los vamos a pasar. Eh, vamos a hablar un poquito de cuál es la dinámica. La dinámica es, tenemos una pista rectangular con una línea negra en, en la mitad. Esta línea rectangular está delimitada por una línea negra. Eh, hay 10 eh, objetos, que en este caso son unos vasos de 7 onzas, de 7 centímetros de diámetro, el cual el robot debe sacar en un tiempo máximo de 2 minutos. Si lo saca antes de los dos minutos, cada segundo que sobre esos dos minutos es un punto adicional de bonificación. Entonces, eh, los robots no pueden salir en, de la pista. Si se sale de la pista, ahí acabó el reto. O si lo toca el participante, ahí acaba el reto. Entonces tengan en cuenta y se cuentan los puntos que llevaba hasta el momento. Vamos a tener tres rondas. Como tenemos menos de 10 equipos, se van a hacer las tres rondas que son sumatorias. O sea, cada ronda se suma y un puntaje final. No es en la mejor de las tres rondas la que cuentan. Cuentan las tres. Para que tengan eso muy en cuenta. Y, y ahí está. No sé si... Guillermo, ¿quieres agregar algo más? No, no. Está todo bien. Listo, perfecto. Entonces, en este momento me voy a disponer a mostrarles eh, cómo va a ser la disposición del robot para que el primer equipo que es Army Baby esté preparado entonces ahí me, me confirman si lo pueden ver ¿me confirma Antonio? ¿sí? ¿listo? ¿perfecto? Sí, correcto. eso significa que van a ver la pista así de frente y lo que sea para ustedes el lado izquierdo van a poner el robot ahí en el lado izquierdo ¿Listo? Lo van a poner mirando hacia la izquierda, o sea, hacia afuera, mirando hacia afuera. ¿Ok? Esa es la posición inicial de la primera ronda. Para la segunda y la tercera ronda se hará, se, se hará esta posición eh, antes de que empiece. ¿Listo? Entonces, eh, empezamos llamando al equipo Army Baby. Al equipo bots con Army Baby. ¿Estamos listos, chicos? ¿Listos? A ver. Era la cámara de Nicole por ahí. Eh. Ahí, ahí tenemos. Ahí, ahí ya, ahí ya. Ahí está. ¿Listo? Nicole se ve el techo del lugar, muy bonito, pero necesitamos que, la, que pongan la cámara hacia, estamos viendo en este momento el techo. Ya vamos a cambiar la categoría para ver el techo también. Sí, sí. Es una nueva competencia, se llama los techos más bonitos de, de eh. México. No, pues, pues bueno, este, ahí ya lo podemos ver. Listo, perfecto. Entonces, chicos, Nicole, ustedes tienen que contar para que nosotros tengamos eh, el, el mismo tiempo, el mismo delay los jueces. ¿Listo? Entonces, eh, primero preguntamos, Guillermo, ¿estamos listos? ¿Listos? Chicos, a la cuenta, entonces van a contar uno, dos, tres y a la cuenta de tres empezamos en otros cronómetros. Duro y claro, por favor. Una, dos, tres. En este momento empezó. Muy bien. Ahí va el robot. A ver, Antonio, ¿qué piensas? El robot está teniendo una buena estrategia. ¡Uy! Ya. Ese vasito ahí se había quedado como amañado, ¿no? había quedado ahí como. Está un poquito atorado. En... Ya, sí, ya sí, lo sí, pudo sí. sacar. Ya. quiere quedan dos? Ya ¿le me me quedan menos. Todavía el... hay muy buen tiempo. Vamos a ver. Uy, pero esos de las esquinas está complejo. No lo quiere, no lo sí. quiere, no lo quiere ver aún. Están en la, ra en la raya. Uy, se fue. Pero, es, mero. A veces es complejo esos de las esquinas. Vamos a ver cómo, cómo logra. Ahí sale. Ahí está. Muy bien. Falta uno. El tiempo. Falta uno. Va, falta uno. Más o menos de un minuto. El tiempo, excelente. Sale. Excelente. ¿Qué tiempo tenemos, Guillermo? 54, 23. Tengo. Yo tengo 55, nos vamos con 54. Entonces, eso significa que sobraron 66 segundos, un tiempo de un puntaje de 166, ¿correcto? Correcto. ¿Listo? Muy bien, gracias a Antonio que nos está colaborando, ingresando los puntajes. Muy bien, ahora... Llamamos entonces a Stro Baby, que es, es del, mismo, eh, del mismo club. Es otro robot. Entonces, por favor, Los chicos, el siguiente robot. Stro Baby. Lo hicieron muy bien, realmente. Muy rápido. muy rápido, estuvo bueno. Vale aclarar que el récord está en 15 segundos, ¿no? Sí, lo hizo el equipo titán desde Argentina, de Cardenal Estepinac. Guillermo, si es para mí el domicilio, me lo guarda. Bueno, yeah. eh... no hay problema. ¿Listo? Chicos, fuerte y claro. Eh, Guillermo, ¿estamos listos? Sí, listo. ¿Listo a la cuenta de ustedes? 3, 2, 1. Listo. Muchas gracias. Para los próximos participantes, contamos más fácil 1, 2, 3, porque en el 3 activamos. Eh, pero bueno, ya ahí está el tiempo corriendo. A ver, a ver. Este es como diferente. Tiene una estrategia un poquito diferente. Giras para pa la izquierda, no para la derecha como el otro. Aquí podemos ver también el, el robot también se ve diferente. desde ahí. Sí. Es, es más plano, ¿no? Al, al, al, en el frente. Sí, hay, hay de todo, yo creo. Bueno, vamos a ver. Ahí, ahí, uy. Quedan esos... Ese, ese vaso del centro está complejo ahí. Porque yo veo que el robot está haciendo una estrategia de perímetro. Entonces, no sé si va a llegar a, a, a agarrar ese, ese, ese vasito del centro. Uy, bueno, ahí de pronto... Ya, ya la movió. Sí, ahí, uy, bien, ah. bien, bien. No, falta ese sí. último del de la esquinita. No, ese, ese último se va a tomar hasta el final, parece. A ver, ahí. ¿qué? Ahí, ahí viene, ahí va. Ahí, ahí, ahí. ahí. ahí, ahí. Tiempo. Tiempo. Listo, Guillermo. Un minuto ocho. Yo tengo uno diez, nos vamos con uno ocho. Entonces, eso significa que sobraron. Eh, 52. 52, ¿no? 152. Así es. Perfecto. 152. Muchísimas gracias para los chicos de Army Bots con Army Baby, Straw Baby. Ahí van. Ya empezaron a sentar ahí un precedente. Vamos a ver cómo lo hacen los otros equipos. Llamamos entonces en este momento al siguiente equipo, que es el equipo RoboMakers con Spartacus. Nuestros amigos de Delicias Chihuahua. Ahí vamos. Listo. Cuidado. Listo. A tu cuenta. Uy. La cámara... Listo, ahí, a la cuenta de ustedes. Uno, dos, tres. En este momento empieza. Pueden, pueden apagar el micrófono, tranquilos. Listo, ahí empezó. Este es un, este es un, un EB3, ¿no? Sí. Bueno, ahí. Por a... por el, toni, por, el ton, por la musiquita del Tling, cuando, cuando lo prendieron. Y, y ahí hay una cuestión, eh, Antonio y Guillermo, y es que el ev 3 no es el más rápido, pero a veces sí puede ser el más preciso. Entonces, sí. eh, recordemos que el campeón de Colombia y que fue el campeón del All Stars, fue un, un de Bumper, pues fue un ev 3 Y no fue el más rápido, pero siempre lo hacía lo hacía muy bien. Entonces, ahí va, vamos en 40 segundos. Todavía tenemos cinco vasos adentro. Bueno, todavía, ahora quedan dos. Este, este particular, estos optaron por, por pista plana, ¿no? Sí. Pista, está bien. Pero realmente se ve cómo o sea, no se sale realmente, si está detectando la línea. Sí, está, está muy claro. Y no, hay, y no hay una estrategia de doble línea, negra, que eso es lo que se trata de evitar a veces con la franja exterior, ¿no? De, de los 20 centímetros, que está muy claro que lo tiene, ¿no? Está blanco alrededor. Ahí todavía tenemos dos vasitos. Hay uno que está tocando un cachito, ¿no? Pero sí, está tocando. Sí, está ahí en el borde realmente. Ahí, cuánto, mucho nerviosismo en esta, en esta parte. Ahí, ahí es donde los equipos empiezan a hacer fuerza. Se, se, se les alborota la gastritis, ¿no? O sea, eh, empiezan los... Los equipos a, a, a rezar se encomiendan a la Virgen de Guadalupe. Eh, o sea, todo empieza a pasar en este momento porque es que no lo desde que lo tocó al principio no los ha vuelto a tocar. Ahí, ahí, ahí, muy bien. Me tienes que mostrar que si salió, uy, no, que, un cachito, no, nada ¿Tiempo? que hacer. Pasaron los dos minutos, ya tiempo, estamos en tiempo. Gracias, chicos. ay, se salió igual 80 puntos. Entonces, 80, 80 puntos para este equipo. Bueno, de todas maneras, vean, les, les advierto, no ha pasado nada. Ha pasado no, que los robots que han ganado en la última ronda. O sea, todo puede pasar en esta competencia. Entonces, muchísimas gracias. Ahora sí nos vamos con el equipo. ¡Échale vampiro! Con vampiros. Vampiros. El Dobby. ¿Rodoby? ¿Vampiros es de qué institución? ¿Me recuerdas? Prepa sí, no 3. Sobre... De la Prepa 3. la UNL. Ah, de la Prepa 3. Es de la UNL. Sí. Bueno, ahí ya. Vampiro, vampiro. Ahí está, okay. perfecto. Ya se corre correcto. Eh, la, la cámara de Hugo, ¿cierto? Sí. Sí, sí. Bueno, a la cuenta de ustedes, chicos. Sí, se ve bien la cámara. Ok. Bueno, ya podemos empezar. A su conteo. Ok. Uno, dos, tres. Wow, bastante rápido este robot. Tiene una buena estrategia. Vamos a ver. Wow. Ahí va, ahí va, ahí va. Listo, tiempo. Okay, ya, apagó. Claramente está sensando ahí la línea y se devuelve. Bueno, listo. 12 segundos. ¡Wow! Yo tengo 13. Creo que tenemos nuevo récord, muchachos. ¡Nuevo récord! ¡12 segundos! Wow. Eh, uh... ¡Qué locura! <risa> Yo no pensé que eso era posible. Les, les, les contamos que tiene en este momento, entonces, con esos 12 segundos, significa que tienen 208, 208 puntos. Nuevo récord de Robo Jam a nivel mundial, porque esta categoría ha hecho en varios países. Nuevo récord, muchachos. Wow. Esto va a estar interesante por lo que veo. Eh, interesante y toda la sensórica y demás. Bueno, felicitaciones al equipo Vampiros, que lo hizo muy, muy, muy, muy, muy, muy bien. Listo. Eh, vamos con CSL Tetronics. En este momento. Vamos con... Eh, Zoom CCLT1, ah bueno antes de pasar le voy a pedir un favor a Hugo, Hugo me pones el robot por favor y me lo pones mirando hacia el centro y lo activas para mirar que sé claro que está censando la línea por favor. Se nos puso a celebrar. ¿Qué hubo? Hubo. Vampiros, hubo preparatoria número 3. Ah, sí, sí, perdón. ¿Qué, ¿Qué pasó? Sí. Puedes ponerlo otra vez. A ver. ¿Cómo? Puedes ponerlo otra vez. Eh... Puedes ponerlo otra vez eh, eh, mirando hacia el frente y lo, y lo activas para estar claro que estás ensando los, los eh, motores, eh, la línea negra, perdón. Ok, a ver, ahí desactivo la cámara. Sí. A ver. Ok, eh, mirando hacia el frente. Sí, que to, o sea que esté mirando. Mirando, mirando, hacia, mirando hacia la línea del centro. ¿Lo pones ah, okay. mirando hacia la línea del centro? Quitamos no, los pero vasos. desde uno de los, de los laterales. Sí. Exacto. Ahí, eso, para, para poder, eso, ponlo ahí. Ok. ¿Quita los vasos? Puedes quitar los vasos. Y lo activas. Gracias. Actívalo, sin tiempo. Actívalo. Bueno, ahí, ahí hay una cuestión... Eh, ah, bueno, ah, ahí, ahí sí está. Ahí sí es está, está detectando los dos ¿No? Sí, los Sí, pero sí está, sí, sí detecta ahí. Listo. Eh, ahí está, hay, perdón, hay otra persona que tiene la cámara activada y yo estaba mirando su cámara. ¿Lo claro, vuelves sí. a poner, por favor, Hugo? ¿Otra vez? Es, ese el e -tonic, es que ese es el electronic, sigue enseguida, por eso la tenía activada. Es la okay. cámara de Hugo, Guillermo. Ya, ya. ¿Listo? Ya. Vuelvelo a poner, por favor. Ya, caché. Sí. Déjalo, déjalo que corra ahí sí se ve que, que, ahí sí se ve que está sensando línea Sin sí, culpa. es que a, a lo mejor es solamente el primero, la primera parte sí, sí, tiene un, un delay ahí, pero bueno, está bien uy, Entonces, cuidado, bueno, cuidado, cuidado, cuidado. cuidado. cuidado. Eh, le recordamos a los equipos eh, que esto se midió y cuando se midió tenía las medidas como tienen el robot, listo eso, y se hizo la medición delante de todos los equipos. Esta medición no se hizo equipo por equipo. Listo, para que tengan ahí eh, eso claro. ¿Ok? Chicos. Ok. Listo. Gracias. Eh, bueno, vamos con CSL Tetronics, el equipo de Tepic. Vamos primero con el robot Zoom. Fuerte y claro a la cuenta de ustedes. Eh, pues, ¿cuál es el frente de usted? El frente de ustedes sería para el otro el lado. ¿Es el, es el izquierdo de él. ¿Es el izquierdo de él? Pues yo lo veo a ustedes. Es sería que, es, es, lado, es, que la a, es la cámara lo que tienen volteado. Ah, la cámara la tienen volteada. Apunta hacia el otro lado. Sí. Hay, hay, hay que voltearlos de cabeza. Apúntala por el otro lado. Apúntala, ponlo al otro lado. Eso. Al otro lado, mirado, mirando hacia afuera. Sí, porque ahí, ahí está muy claro que ese es el ese es la izquierda, porque ahí está el logo. Sí. Listo, Ale. A la cuenta de ustedes. Uno. Sí. Okay. Uno. Dos, tres. Ahí empieza. Uy, este logo también lo está haciendo bien. Está la línea. Ahí saca. Saca como para todos los lados: por delante, por detrás. Empuja también los botes para que no estés, se queden ahí en el medio. Está bien. Ahí quedan dos. Uy. Ahí va, ahí va. Ahí, va. Ahí, ahí sí lo censó. Muy bien. Ya está buscando el último. Está buscando el último. Vamos a ver si lo ve. Uy, ahí se quedó. Se atoró. Se atoró. Ahí, ahí se lo cuesta los vasos, ¿no? Sí, listo, en ese momento ahí quedamos con 90 puntos entonces chicos, listo, 90 puntos. Eh, por algún motivo estamos teniendo una cuestión, vamos a hacer los otros dos retos rapiditos con el robot eh, y vamos a hacer una pausa, Toño, listo. Sí. Y eh, vamos a hacer entonces, por favor, el otro robot, que es el robot CCLT-1. 1 ¿Ya contamos? ¿Ya contamos? A sí. la cuenta de ustedes, chicos. Ok. Uno, dos, tres. Arranca. Wow, ah, ese sí está más más carro loco, ¿no? Va no, más rápido. Ahí, ahí hay un. Bueno, ahorita tenemos que mirar si está censando la línea del centro porque no veo que esté censando línea. Veo que está censando es el vacío. Ahí va, tiempo. Eh, chicos, ahí, sin apagar la cámara, me lo pones mirando hacia el centro y me lo pones para ver que si está censando la línea, por favor. No, tenemos sensores de, de, de profundidad, no sensores de profundidad. Profe, ahí hay un problema. Y le voy a decir, según el reglamento, está, dice muy claro que debe demostrar que está siguiendo, la, que censa la línea. ¿Listo? Ah, Profe, entonces prendalo, si no nos toca de declarar ronda nula. No está censando la línea, profe, eso está en el reglamento. Un momentico, ya vamos a compartir la, la sección del reglamento que lo dice. Un segundito. Eh, mientras tanto, vamos a, ahorita vamos determinando eso. Dejamos eso en stand-by. Listo. O sí. sea, técnica, ¿qué tiempo habías tenido, Guillermo? Treinta y yo tenía 31 o sea en, en teoría tenía 189 listo pero queda pendiente. vamos a hacer la, la ronda del otro equipo y enseguida miramos eh, esa determinación si se da válida o se da por eh, nula eh, el equipo listo porque eso se había eso está en el reglamento eso sí ya chicos por eso es muy importante eh, los reglamentos hay veces que hay cambios eso se les dijo muchas veces verifiquen cambios de reglamentos. Listo. ¿Eh, ¿Dónde está el, el robot? ¿Listo? Vamos con GRU. Ese es GRU, ¿no? Sí. Listo. GRU, a la cuenta tuya, GRU. Una, dos, tres. Ok. Ahí, ahí quedó. Algo está pasando con GRU. Hay como un problema de batería al parecer, Sí, pa se parece. parece ser. Pero se movió, o sea, el robot movió, pero no sabemos. Mucho cuidado, equipos, que eso lo tienen que verificar antes de participar. Antes de darle el play. Ya, ya se lo dejamos. De equipos si, y si lo tocan. Listo, ya. Rondan. Entonces, cero puntos. Ese sí es cero puntos. Bueno. Equipos, un momento, vamos a hacer una pausa. Vamos a poner la pausa en transmisión. Ponemos el video de espera, eh, Antonio. Sí. Y mientras que tomamos esa decisión, ya volvemos y ya le decimos a los equipos algo que tenemos que hacer enseguida. ¿Listo? Pensó, Gracias, bien. la siguiente ronda primero que nada este comentarios de ustedes los jueces sobre esta ronda eh, profe guillermo comentarios que tenga con respecto a, a esta ronda bueno eh, eh, la segunda vez eh, rompe un récord estando yo como juez o sea que ya estoy viendo dos veces ya, ya te ha El, tocado ya te ha es tocado es de las el, el coloring, en el coloring. Ya te tocó. Y ahora en el Boomer Bot. Excelente. Vamos a mirar, yo creo que Antonio podemos también mirar, voy a, voy a mostrar en este momento el, el, cómo van en este momento los pumpers, sí para que lo vean los equipos. Entonces en este momento tenemos eh, en primer lugar temporal, a Vampiros con Dovi con 208 eh, Army Baby con 166 eh, puntos en segundo lugar en tercer lugar Strobe Baby con 152 en cuarto lugar Zoom de CCLT con cuarto Spartacus con, en quinto lugar con 80 y en último lugar en este momento sin puntos CCLT y GRU eh, después de, de revisar el reglamento sí Dejamos de compartir. Después de, de revisar el reglamento, pues está muy claro que en el reglamento se dice que el robot debe censar la línea del centro y que debe mostrar. Eso fue una de las actualizaciones que se hizo, inclusive ahí está marcado con fecha del de 7 de junio, que es muy pues con tiempo suficiente antes del cierre de inscripciones y demás. Y esto, pues, a los equipos se les dijo mucho, revisan reglamentos, hay actualizaciones. Eso siempre hay que estarlo revisando. Y por reglamento, pues, se puede cambiar hasta el día de cierre de inscripciones. Entonces, por eso es, sobre, es muy importante esta, no quedarnos con eh, lo que teníamos entendido de retos anteriores, sino siempre estar revisando eso. Bueno. Igual, los equipos van muy bien. Aquí no hay nada escrito todavía. Todavía vamos a empezar la segunda ronda, a ver cómo lo hacen los demás equipos. ¿Listo? Bueno, entonces llamamos a Army Baby de Army Bots. Army Baby. Ahí está la pantalla de Nicole. A ver si Nicole ya nos comparte. A ver, Nicole. Nicole. Este, la posición es la misma. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, qué pena con ustedes. Ya, ya les comparto la posición. Aquí la tengo ya lista. Me había olvidado ponerla. Listo, aquí, aquí está. Eh, la posición en este momento sería. Es esta. Es mirando hacia afuera. En la, lo que sea la parte de arriba de la pista para ustedes, mirando hacia afuera. Así es la posición. ¿Listo? Esa es la posición que vamos a tener para la segunda ronda. Perfecto. Ya, ya, ya compartí la pantalla, Nicole. Listo. A la cuenta de ustedes, chicos. Una, dos... Vamos bien. Excelente. Robot. Ahí, ahí pasó lento. Wow, triple. Ahí nosotros hemos, le, le decimos al Fatality cuando llevan más de cuatro vasos. Hasta, hasta el momento no es que más de cuatro vasos. Pero va muy bien. Va con muy buen tiempo. No, ¿qué pasó? ¿Qué ah, pasó? No puedo creer. ¿Vale? ¿Recuerdan cuando bien, les dije que no hay nada escrito? Estas son las cosas que uno no sabe que pueda pasar. El tiempo bien, el finding, ¿sí? ustedes determinan si esperan ver, o si lo, si lo agarran el robot. Se quedó sin batería. La placa es la que se no, no, sí, ¿sí no? está. El tiempo va. es va. tiempo. Ahí va. Ahí va. Sí. Ahí ya tiró uno más ah, no. Ay, eso, hizo, hizo, bueno. 90 puntos para dar mi baby con salto mortal incluido eh, si fuera un concurso de clavados le hubiéramos dado 10 puntos creo yo eh, pero 10 puntos chicos Revisar robot, revisar batería, ponerle un poquito una cremada para los rasguños de la caída y a ver, que, a ver si para la tercera ronda ahora sí. ¿Listo? Va Strow Baby. Preparan a Strow Baby. Ahí los chicos están preparando ya los vasitos. Muy bien. Excelente. A ver, Stroke Baby. A la cuenta de ustedes, chicos. Uno, dos, tres. Bueno, ahí, ahí yo creo que ya hay una lección y es, tienen que revisar las baterías y tienen que revisar todos los robots antes de ponerlo, ¿no? Que todo esté funcionando de forma adecuada. Uy, este robot va muy rápido. Este robot tiene una particularidad que va muy por, por los por el perímetro, entonces vamos a ver cómo, cómo lo le va. va ese, muy bien. Ahí le falta un vasito, ese vasito no sé. Está, está pasando por al lado. No, no ha querido, no ha querido el vasito. Le dejó en el borde. No lo no puedo creer, pero bueno, nada que hacer. Ahí está, uy, casi se cae el robot. Ahí va. Tiempo, Guillermo. 53. Ahí me dio 51. Entonces nos vamos con 51. Mister, eh, yo he ¿Cuánta? visto que tres veces pasó sobre la línea del vamos, medio. Vamos a verificarlo. Me lo ponen, me activan el robot mirando hacia la línea del centro, por favor. Lo activan ahí, por favor. Sí, no, sí, sí, sí, sensa, sí, sensa. Es, está, es según está. la posición del robot. De pronto tiene sí, sensores está. muy centrales. Entonces, sí, cuando pasa por la tiene... esquina, no. Sí. Está. Bien. 53. 69. Entonces, yo tengo 51. Entonces, sería 69 segundos que sobran. 169, ¿correcto? Sí, correcto. Listo. Muy bien. Con strawberry Baby. Bueno, y ahora nos vamos. Sigue, si sí, no estoy mal... Sigue el robot Makers con Spartacus. Vamos a ver cómo le va a este robot de Vex, que en la primera ronda no, no, no tuvo mucha suerte. Vamos a ver si en esta ronda le da un poco mejor a, a Spartacus. Diga, liberemos los vasos Spartacus. Va a liberar los vasos Spartacus. Vamos a ver cómo le va. Bájale poquito allá, güey. A la cuenta de ustedes. La cámara un poquito más hacia la izquierda, que no, sí. que no, que no? se me está comiendo no, una, una ¿Eh? colita. No, enfrente. Ahí. La, la cámara, por porfa, un poquito, un tris para la izquierda. Espera, Gustavo, ¿eh? espera. A ver. Ah. Un, un momento, un momento, un momento. La cámara un poquito para atrás y un poquito para la izquierda. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. ahí. ahí está. Perfecto, ahí está. Per... Uy, para Mira. la izquierda, un trícito. Ahí, es que ahí. si no, no vemos toda la línea. Ahora sí. No Ahora te muevas, no te muevas. Una, dos, tres. Listo, empieza Spartacus, va muy bien. A ver, a ver. Va con la línea. Trata de buscar los vasos, pero, uy, complejo a veces. Ahí va. Uy, un fatalito. Uy, se le quedó ese vasito ahí que no ha podido. Uy, no, pero ¿qué pasó? No, está detectando los fuera. Bueno, vamos a ver si este lo lleva. Vamos a ver, doble. Muy bien. Nos queda uno. Va con muy buen tiempo, Spartacus. Vamos a ver si logra ese vasito de la esquina, que siempre está por allá un poquito complejo. Lo que está girando mucho, ese es el problema que tiene Spartacus. Entonces no alcanza a ir al otro lado de la pista. Ahora sí, parece que ahora sí, parece que ahora sí. ¡No, pero no te vayas! Le grita mamá. Muchacho. No, no me quiero imaginar este robot en cuarentena, no se quedaba quieto, ¿no? No, no, no había quien lo detuviera, ¿no? Eh, eh, a ver, ¿qué pasó, muchachos? Spartacus libera ese vaso, te está esperando la cámara, por favor, no me la muevan mucho porque necesitamos ver qué ese vaso, si sale o no sale. A ver, a ver, no, cada vez que volteas uno haciendo fuerza a ver dónde para el robot, a ver si, si, si va, va hacia allá o no. Está ahí. ahí está a, a, a un, avanzando. A un cachito, ¿no? Está como un cachito ahí. El, el problema es que, como que no. Como diría mana, por un cachito de tu corazón. A ver qué pasó ahí. A ver si de pronto ahí. A ver. A ver. De pronto ahí cuando voltea. Y tiempo. Tiempo. Tiempo, bueno, 90 puntos. Desafortunadamente no nos dio, pero ahí va, paso lento pero seguro en nuestro robot Spartacus. Eh, un momento, ahí por ahí me está haciendo un reclamo de, una, de un, un juez. Ahorita miramos, tranquilo. Ahí va. Bueno, un momento, chicos. Me retiro un segundo. ¿Qué sigue? ¿Qué robot sigue? Sigue Vampiros Dobby, ¿correcto? Sí, Rob Listo. Eh, Bueno, Listo. Me, bueno, me, me das un momento, por favor. Tengo que atender aquí una llamadita. Dame un segundo. Y, bueno, preparatoria preparatoria 3, váyase preparando. Y bueno, a, a esperar a ver, a ver cómo le va a, a este equipo. Toño... Me, es muy llamativo su robot. El, ¿Por qué? No sé. Es, tiene pinta que es casero, que no es... No sé, no se ve bien tampoco. ¿Lo ponemos del otro lado? Eh, no, está bien, porque es la parte superior, así para... Sí, está bien, está bien. ¿no? Me llama la atención nomás el, el aspecto que tiene el robot. Es, es interesante, pero yo creo sí. que, yo creo que es, de, es de acuerdo a cada, a cada equipo, cada uno, creatividad. Sí, cada uno tiene como que sus cositas diferentes y, y es lo mismo, digamos, en todas las categorías, este mm -hmm. Bumper bot con robot físico, en Clamber también se tienen esas sí. partes de las innovaciones con los robots que unos usan, que imanes, que si le ponen pegamento, adhesivos o algo así para, para subir más rápido. Sí, sí. Este, pero bueno, Guillermo, ¿recomendaciones que quieras decir, comentar por mientras a los equipos en lo que revisen estamos? la bahía? Eso que cayeron, por ejemplo, tiene que verificar si no se sé, desconectó algún cablecito. Todo eso tiene que verificar ahora que cuando empiece el tiempo ya no hay marcha atrás. Listo. Entonces, ¿estamos listos? Listo. Listo. Bueno, eh, entonces a la cuenta de ustedes, chicos. Ok. Una, dos, tres. En este momento empieza. Muy bien. Este robot. Vamos a ver cómo nos va. A ver si... Bueno, no. creo que ya no... Batió el récord, pero bueno, va muy bien este robot. Uy, se quedó ahí en la línea. Tan claro es que detecta la línea que quedó ahí. Ahí va, tiempo. Muy bien. ¿Qué tiempo Yo tengo, tengo, Guillermo? 23. Yo tengo 22. Entonces okay. eh, quedarían con eh, 38, 98, ¿no? Sí, 98, 198. 198. 198. Listo. Bueno se va preparando el robot, aquí tenemos una, una eh, estoy haciendo una consideración chicos, los jueces eh, enseguida por el interno, porque tenemos pendiente el tema de, de lo del robot de CCL Electronics, aquí me mandan otra parte del reglamento, entonces vamos a revisarlo para darle la oportunidad, pero igual vamos con el equipo Zoom, ¿listo? Vamos con el, el, el, el equipo Zoom, por favor. Ah, Cambio de cámara, <ríe> permítame. Hágale, profe, hágale tranquilo, nos dice. Este, misma posición, nos cambió la posición, nos descuidamos ahí. Debe ser la parte sí. lateral. La par sí, la parte de arriba, hacia arriba. Ahí. ¿Esa o la otra? Sí, ahí, no. ahí está bien. Ahí está bien, ahí está bien. La otra, la otra. Ahí mero. Ahí va. ¿Está bien la posición ahí? Pues es. A ver, miremos mirando hacia afuera, ¿sí? Sí, está bien. Pues, okay, sí, está bien. Okay. Lo pueden poner. Vale. Uno. Dos, tres. De a tres, tiró. Tiró muy bien. Ah, quedan cuatro. Tres. Ahí está, tiró todos. ¿Tiempo que tienen, Guillermo? Veintitrés. Yo tenía veinticinco. Entonces nos quedamos con 23. 197. Exactamente. 197. Ok. Listo. Eh, profe, vamos a ir con Gru y ahorita hablamos del tema de CSLT1. ¿Le parece? Ok, correcto. Vamos. Una, Dos, tres. Uh, Nada que hacer. Gru no quise, quiere participar el día de hoy. Entonces da por, por sentado. Bueno, eh, mientras tanto vamos a dar una pequeña pausa mientras que resolvemos un tema con el, el, el equipo CSLT1. Puedes poner ahí el... el vamos a poner las pruebas y ya volvemos a terminar la segunda ronda. Listo. Dame 15 segundos nada más para... Ah, bueno, esperamos, esperamos. Dame 15 segundos nada más para checar esta parte, nada más cambiar la pantalla de, de la transmisión. Y decimos eso, lo de la sanción y... Sí, sí, sí, más que nada para que también se quede la evidencia en, en el en vivo. Ok, bueno, ya está, ya estamos. Listo. Entonces, ya volviendo, ya se deliberó sobre el caso del, del equipo CCLT1, del, de CSLT Tronics. Se determinó lo siguiente. Por reglamento, eh, ellos apelaron diciendo pues, que el reglamento no descalifica, sino que hay una sanción de 50 puntos, lo cual... Tienen razón, ahí se le dio la razón al equipo. Sin embargo, dice que es por cada falta cometida. Aquí se, se considera que se cometieron dos faltas. Una que no censa la línea del perímetro, porque está censándose el vacío, y la segunda que no censa la línea del centro. Por lo tanto, es una sanción de menos 100 puntos. Originalmente tuvo un tiempo de 32 segundos, lo que le daba eh, 188 puntos eh, al equipo. Eso significa que menos 100 quedaría con 88 puntos, ¿listo? En la primera ronda, y se le permite hacer la segunda ronda con las mismas dos sanciones, ¿listo? De menos 100 puntos. Entonces, ahí va el equipo a participar. Ok, ¿ya podemos iniciar el conteo? Sí, señor. ¿Tú cuentas? Aquí. Uno, dos, tres. Listo, tiempo. Guillermo, ¿Y, y el... yo tengo 11 segundos. Yo tengo 12, se le da 11. No sería que no cuenta, desafortunadamente, porque hay sanción. Eh, desafortunadamente no cuenta, porque hay sanción. Listo, entonces, sería... Eh, 209... 209... Se le cuenta 100. 109. 109, correcto. ¿Hola? Ok. ¿Listo? Listo. Ah. Bueno, muchísimas gracias. Vamos entonces a la tercera ronda de los equipos. Y bueno. En este momento, ya, entonces vamos a ver cómo estamos en este momento. Antonio, voy a compartir aquí para que miremos cómo están aquí los equipos en este momento. Vamos a quitar aquí que tengo aquí unas cositas. Y vamos a mostrar en este momento. Compartir. Tenemos a los equipos entonces en este momento de la siguiente manera. Primer la lugar. Dir, ¿Sigue? El que acaba de pasar era de la segunda ronda, el último. Sí, señor. Ah, ok, ok, perfecto. Bueno, gracias. Pues... Es la segunda ronda. Listo. Primer lugar. Primer lugar. Con... 406 puntos en total. Está Vampiros Dobby. En segundo lugar, está con 321 puntos hasta ahora. Straw Baby de Army Bots. En tercer lugar, con 287 puntos, Zoom de CSL Tetronics. En cuarto lugar, Army Baby con 256. En quinto lugar con 197 puntos slt 1 con sus sanciones, y en sexto lugar está Spartacus. Spartacus. Listo. Vamos entonces, en este momento, a hacer la última ronda, que es la definitiva. En esta segunda ronda nos quedó claro que no hay nada claro. Que no hay nada listo todavía. Entonces, vamos a hacer esa última ronda. Vamos entonces con Army baby, Army Baby, a ver Nicole, comparte tu pantalla. Nicole. No, no, ella se ella, ella ingresa, a ver, Nicole. Sí, ella según yo ingresa en cuando, cuando le llaman para la cámara. Bueno, por mientras, Vamos. en lo que va llegando, nos tengan algunas recomendaciones ahí antes. Bueno, les recordamos que es muy importante que hayan revisado baterías. ¿no? La, pues, ¿La posición, Eduardo, para esta tercera ronda? Ah, la posición, claro, muchachos. Entonces, la posición. La vamos a poner aquí, muy sencillo. Listo. Ya la comparto, aquí la tengo. Ahí está. ¿Sí? ¿Se está viendo? No se está viendo. Un momento. Ya, ahora sí. En este momento ahí. Esa es la posición. Mirando al centro. ¿Listo? El robot en el centro, mirando hacia el centro. Perfecto. Mirando hacia la línea negra. ¿Listo? Listo. Entonces, en este momento... Vamos ahí. Listo. Eh, a la cuenta ustedes, chicos. Una, dos, tres. Arranca. Muy bien. El, el robot. Vamos a ver. Ahí está. Súper bien. Las esquinas siempre sido los más difíciles. Ese ha sido siempre con un, un, un problemita de, de los... De los robots, ¿no? Y este sí sé que, que se quedó ahí, ¿no? ¡Oh, no! Ah, no qué pasó? Eras muy joven. ¿Por qué? ¿Por qué? Eras joven aún. Todo tiene solución. No tenías que hacer eso, muchacho. Bueno, nada que hacer. 50 puntos. Quedaron 5 robots adentro. Eso sí, muchachos, el año entrante vamos a tener el, el, el reto del robot clavadista, para mejor que por, el mejor clavado, para que por favor lo inscriban, muchachos. Ahí lo importante es que no se haya dañado al robot. Eh, esa es una de las cosas que muchas veces los equipos cuando eh, escogen plataforma elevada, no tienen en cuenta, ¿no? Que, que eso puede pasar, puede pasar ese, ese tipo de cosas. Bueno, 50 puntos y vamos ahora con Straw Baby. ¿Qué cosa la cuenta de ustedes? Tres, dos, uno. Listo, arranca. Ahí va. Muy bien. Va con muy buen tiempo. A ver, vamos a ver, todavía quedan tres vasitos adentro. Y ay, ay, sí. duele cuando no agarra ese vasito ahí, ¿no? Y dejan esos vasitos ahí como penando. A ver. Hace ahí el robot. Muy bien, muy bien. Uy, no, pero bueno, quedan dos. Somos dos, como diría. Ahí, muy bien, queda uno. El último vasito. A ver. Como el último Jedi, ¿no? Ese vaso, ahí va, vaso, así, ahí va, está terminando la vuelta. A ver, a ver, ahí ahí ahí ahí, ahí listo. Excelente. Muy bien. Tengo 60 segundos exacticos. Guillermo. Eh, Guillermo ¿Tu micrófono? Por favor. micrófono. 61. Listo. Entonces vamos con 60, entonces 160 puntos. perfecto, entonces ahora sí vamos con nuestros amigos de Spartacus con RoboMakers Spartacus liberemos a los vasos Spartacus vamos a ver cómo, porque Spartacus no ha podido terminar la primera ronda, lo está haciendo muy bien, pero no ha podido terminar la primera ronda vamos a ver si aquí la da un poquito mejor ¿listo? a ¿la cuenta de ustedes chicos? uno, uno, uno un momento, un momento, un momento un momento, un momento. Un momento. Ya, ya, ya, ya. ahora ya, sí. Tres, tres, tres, tres. Ahí va, empieza. Muy bien. A ver. A ver cómo nos va. Con Spartacus. Los éxitos. Va muy bien. Esperemos, esperemos que ahora sí pueda terminar una ronda completa. Spartacus, vamos a ver. Ahorita no le dio... Uy, ahí, ahí, ahí, los tres vasitos. Muy bien, quedan tres. Ahí queda dos. dos. Muy bien. Vamos a ver. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Uy, sí. ¿qué pasó, muchacho? No le gustó. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le chocó? ¿Qué le molestó? ¿O qué le chocó, como decimos aquí en, en Colombia? ¿no? A ver. Uy, ¿será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Ahí va, ahí va, ahí va. Muy bien. Excelente. Súper sí. bien. Wow, ¡Qué mejora! Espartamos lo que puede liberar a toda la población de vasos de, de allá, de, de, de, de, de, de, de las delicias. Vamos a ver. Entonces, tengo Entonces, 55. 56 tengo, o sea, 55 quedamos. Entonces quedamos con 165 puntos. 165, y con eso, temporalmente, faltando cuatro equipos, temporalmente, nos pone en el tercer lugar. Sí. Pero todavía falta, todavía falta. <risa> ¿Es cierto? Todavía falta. Bueno, vamos con nuestros vampiros. Con dubi-dubi-du, dubi scooby, doby. scooby doby. A ver, Hugo. Ya. Esa posición Listo, a la cuenta de ustedes. Eh, un poquito más atrás el robot. Un tricito más hacia la línea. Ahí. Listo, a la cuenta de ustedes, chicos. Ok. Una, dos, tres. No, no lo puedo creer muchachos no lo puedo creer pasó lo inesperado pasó lo esperado muchachos mi más sentido pésame hay nada que hacer ronda nula para este robot se acuerdan cuando yo les decía que no había nada escrito es porque no hay nada escrito entonces igual en este momento, este robot está temporalmente, ya tiene el segundo tiene un segundo lugar temporal. Hay equipos que se están peleando en ese primer y segundo lugar. Ese primer, ese, el podio todavía no está escrito. Entonces, vamos con Zoom. Dependiendo de lo que haga Zoom, varía el podio. ¿ya? Entonces, vamos con CSL tronics Con Zoom, los, el, los vasitos más a las esquinas están muy, muy, muy muy alejados, más en la esquina, más en la esquina, más en la esquinita, por favor, gracias. Listo, ahora sí, hacia el centro y quedamos a la cuenta de ustedes, chicos. Ok, tres, una, dos, tres. Ah, no, espera, espera. dale, una, dos, tres. Arranca en este momento, zoom, zoom, zoom, y bueno, ahí va con toda, vamos a ver, esperando a hacer muy buen tiempo para meterse en ese podio. Ahí va Zoom, ahí va Zoom. Lo hace muy bien. Quedan cinco, quedan seis, quedan dos. ¡Wow! ¡Fatality! A ver, quedan dos vasitos. A ver qué pasa. No lo detecta. Y ahí se nos quedó. ¡No, no, no! No, no. no lo puedo creer, muchachos. Aquí todos nos agarramos la cabeza cuando eso pasó. ¡Wow! Listo, yeah. para la ronda 80 puntos 80. para ese equipo. Wow, no muchachos, no, esto es no, no, no lo creo, no lo puedo creer. Esto está de infarto. Eso significa que en este momento, bueno, está temporalmente en tercer lugar. Zoom. Eh, bueno, vamos a, a ver qué falta eh, pasa, pues, sobre todo con CSLT1, que recordemos que es nuestro participante con penalización. Vamos a ver qué pasa aquí con CSLT1. Y luego le vamos a dar la oportunidad a Gru, que ya Gru creo que sí queda fuera de todos chances de podio, pero ojalá que se reindique y pueda hacer una, una buena ronda, ¿no? Sí, eso. allá. No, pero ese es SLT-1 ese es GRU? Ese es SLT-1. Ok. Listo. A la cuenta de ustedes, chicos. Sí, sí. Uno, dos, tres. Ahí va. Quedan tres. Quedan 3, 2, 1. Y se salió. se salió. Muchachos, les doy la mala noticia. Que solo hizo 90 puntos y tiene una penalización de menos 100. Por lo tanto, tiene menos 10 en esta ronda. Muchachos, nada que hacer. Menos 10. Entonces, ahí. Ahí para que le pongas menos 10. Desafortunadamente, esa es eh, lo que pasa. Bueno, vamos con Gru. A ver si Gru hace por lo menos una rondita. Y que... A ver, la, la de la honra, Gru. Una, dos, tres. Arranca Gru. Y, y bueno, Gru dice que un vasito, dos vasitos. Ya, ya logró algo Gru. Yo creo que Gru ya se da por bien servido y bueno, ahí parece se que, que lo va a hacer. Se despertó, Gru. <risa> Con rabia. Los minions. El problema de Gru era los minions que tenía al lado, creo yo. Sí, queda uno. A ver, queda uno, ahí queda uno. Tiempo. Muy bien. Ah, o sea, 24. Si hubiera hecho todas las rondas así, Gru estaría en podio. Con eso le digo todo. Listo. Entonces, sobraron, 60, eh, sobraron 95 segundos. Yo tengo 25, perdón. ¿Cuánto tiene Guillermo? 24. Ah, listo. Entonces, sobraron 96 segundos, ¿no? 196. Subió al séptimo, al sexto lugar. Al quinto, subió al quinto lugar. Al quinto. No, al sexto. No, al sexto. Bueno. Entonces, un momento, todavía no vamos a compartir. Vamos a reorganizar aquí para mi mirarlos por posición. Un segundo. Listo. Entonces, vamos a compartir en este momento lo que es el reto eh, Bumper Ball, resultados finales, Aquí yo creo que están haciendo todos cuentas, ¿cuántos, cuánto? yo creo que los ganadores ya hicieron cuentas, yo creo que cuando se salieron algunos robots, ya empezaron a destapar, ya, eh, lo, ya empezaron a armar los tacos y, y hacer todo, ¿no? Eh, vamos Pero a ver. Entonces, eso es lo llamativo de esta competencia, que nada está todavía cantado hasta que termine la, la ronda. tercera ronda. Exactamente. Es, nos ha pasado ya, aquí fue muy claro eso, que el robot favorito con récord y todo lo que pasó no entonces ahí vamos compartimos séptimo lugar para CSL Tronic CSLT t1 con 187 gru con 196 Army baby con 306 puntos Spartacus con 335 en el cuarto lugar que de espartacus despertó y lo hizo muy bien Zoom en tercer lugar, CLT Zoom con 367 puntos, Dobby con 406 y Straw Baby con 481. Se trepó Straw Baby desafortunadamente a Adobe. El equipo Vampiros tuvo esa mala ronda ya que no sabemos qué fue lo que pasó, que tiró para atrás y e hizo un salto mortal triple. Con, eh, eh, hacia atrás, no, no sabemos qué fue lo que pasó. Bueno, entonces le vamos a pedir primero a los chicos de CCLTronics, del robot Zoom, que prenda su micrófono y que nos diga el profe José. Profe José, ¿cómo les parece? ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? Bien, bien, excelente. Alcanzamos aunque sea tercer lugar. A ver, aquí está el programador de, de Zoom. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, el robot de Zoom. Bueno, vea, aquí, aquí a los equipos que me están escribiendo, vea, para muy claro en algo. El equipo que, no se, que tenía los problemas de censado de línea, CSLT1, es ese equipo quedó en último lugar, ¿listo? O sea que eh, no era este robot, no fue Robot Zoom que el quedó de terceros, para hacer esa aclaración. El Robot Zoom lo estaba haciendo y lo estaba haciendo muy bien. Ahora, por reglamento los equipos pueden apelar nosotros miramos la apelación y se tomaron esas determinaciones igual con las sanciones vimos vieron que incluso tuvo una ronda con puntaje negativo o sea que ahí ese equipo nunca tuvo beneficios para aclarar que una cosa es, es porque son eran tres robots de este, de este club listo para que tengan esa claridad que de pronto lo están confundiendo a los a los equipos este robot sí ten, tuvo las rondas todas válidas. ¿Listo? Entonces, bueno, profe, cuéntenos. Ahí con todos los altibajos y demás, pero contentos con el tercer lugar. Sí, o sea, se rescató algo. Este, hicimos récord no oficial, pero fue récord satisfacción para nosotros. Bueno, muy bien. Bueno, ya creo que queda una, una, un aprendizaje y es... Hay que leer las reglas. Hay que leer el reglamento, si dijera Dino. Hay que leer el reglamento. El reglamento? Exactamente, exactamente. Bueno, eh, bueno, ahora, muchísimas gracias, profe. Ahora sí, nos vamos con los equipos, con Hugo, el del equipo de vampiros, los chicos de vampiros. Prepa número tres. A ver, Hugo, si nos prenden la cámara. Sí, sí, a sí. Ver, que nos, a ver, si nos prenden ¿Ah, la sí? cámara para que nos cuenten. A ver, que nos cuenten un poquito, pues nos gustaría verlo a los del equipo, ¿no? Y que nos cuenten ah, bueno. un poquito. Se pueden hacer ahí, se pueden hacer ahí al frente de la, ah, de, sí. de la pista, no sé. Y que nos digan un poquito qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Este... Yo, pues, sí, pensé, ya. <risa> es que es, no, es, se me pone nerviosa. <risa> <risa> bueno, bueno. A ver, un, un sabor amargo, ¿no? Un poquito con esa última ronda, pero bueno, un segundo lugar muy valioso. Sí, sí, aquí se sintió feo, que pues, nos hicieron para atrás y <ríe> se cayó. No, ¿y, ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Censó de pronto sombra? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Uh -huh, ni idea. Tiró para atrás, o sea, hizo el harakiri y ahí el robot, no no supimos qué hizo. Obviamente. Ese, Yo creo que ese delay que se tenía, estaba tomando las líneas negras, las tomó y demás. Y ahí, híjole, fue lo que hizo que se parara. Sí, para qué pesar, porque, bueno, un robot que, que hizo todo, que hizo el récord oficial porque ahí porque cuenta. Eh, entonces eh, bueno no felicitaciones sean para el robot stars eh, y que lo eh, y muy muy muy muchas felicitaciones no, no ahí, bueno ahí eso el es, robot excelente muy bueno rod bueno aclaramos porque también algunos equipos nos escriban por interno que que vea que las medidas las medidas, eso se midió en frente de todos los equipos. O sea, estos fue medido, homologado. O sea, ahí no hay nada que hacer. Que no, que esa no. Eso se midió y lo mostraron en cámara. O sea, eso lo vimos fuera de, antes de la transmisión. Entonces, ahí no hay nada que decir. Igual, vean lo que pasó. No hay nada escrito. Bueno, felicitaciones a los chicos de Vampiros, de la prepa 3. Y ahora nos vamos con bots Nuestros chicos de Army Baby. Preparatoria número... preparatoria número preparatoria 21, 21. Ah, número 21. La 21. Ah, vea, ahí están los chicos de Army Baby, de Army Bots. Bueno, chicos, cuéntenos, ¿qué opinan de la competencia? ¿Cómo les fue? ¿Cómo fue la experiencia? Dale. Bueno, tenemos que una. hola. Dale, dale. Fue una manera de llevar distinta la, una de estas competencias, la modalidad en línea. Fue muy interesante prepararse con anterioridad y llevar a cabo torneos que a veces la conexión no es estable o que, el, que tienes que hacer cambios de última hora en un momento. Y cosas pues, así. Pero fue una experiencia muy buena. Ah, bueno. Ahí lo importante es que, que, bueno, que hayan pasado una buena, una buena tarde, que, que lo hayan disfrutado. Ya nos dimos cuenta que, que nada que hacer, ¿sí? que no había nada que hacer ahí. O sea, cuando pasan esas cosas que uno no determina, la, cuando hizo el triple salto mortal por ahí el otro robot, eh, ese tipo de cosas, uno no cuenta con eso, pero sucede. Y eso es lo bonito de esta competencia, pasa lo inesperado. ¿no? Por, ahí, por ahí nos están dando, me, me mandaron que, que lo que posiblemente pasó con el robot de vampiros, fue que detectaba los vasos y cuando detectó los vasos se echó para atrás. Eso fue lo que pudo haber pasado. ¿Listo? Por eso es que en el reglamento dice que puede, tiene que ser autónomo y desde la posición que lo pongan, ¿cierto? O sea, ese, de pronto ellos nunca contaron con, con eso y, y eso pasó. A los chicos de Army Hots de la prepa 21, felicitaciones, un abrazo y, y bueno, muchachos, vean, hay un parte de, de, de tranquilidad a los equipos. Todo este tipo de cosas que pasan eh, para nosotros también nos sirven para ir ajustando reglamentos y cosas nosotros la decisión que se tomó con el equipo de CCLT1 sigo hablando de eso porque por ahí no me han escrito se tomó basado en el reglamento el reglamento permite una, una apelación y el reglamento permite también una decisión final de los jueces esa decisión final fue esa sanción de los menos 100 puntos, lo cual es incluso lo puso en el último lugar listo, o sea que Ahí no hubo ventaja, eh, para nada para el equipo. Es cuestión de mirar y, y tener eso presente para la próxima vez. Me gustaría ahí, ahí jurado, jurado, ¿cómo les terminó de ir? A ver, un cuarto lugar, ¿no? Que no quedaron en podio, pero, pero súper bien la experiencia. Cuéntanos un poquito. Hola. Sí. ¿Pueden, bajarle, pueden bajarle al audio eso allá. Al, al, al parlante. Eh, pues bien, nunca habíamos participado, la verdad es una experiencia muy bonita. Eh, nosotros haremos muy poquito con, el, con nuestra escuela de robótica. De hecho, aquí están los niños. Saluden. Eh, son niños pues, muy pequeños, eh, trabajamos toda la semana con, un, con nuestro robot. Era... Error, prueba, error, prueba, error, pero estamos contentos, la verdad estamos muy contentos este y vamos a seguir participando, le echamos más ganas para la próxima, hay que seguir estudiando. Bueno, igual felicitaciones, ahí les queda la invitación para el RoboJam MX Guanajuato, que va a ser 27 y 28 de forma presencial, para este reto va a ser presencial para lo que es skill Drive, Bumper Bot eh, Viper Race y Bristol Race va a ser presencial para que se programen, vayan ya las inscripciones están abiertas en nuestra página web entonces eh, para que estén ahí pendientes y se preparen porque ya estamos a un mes larguito a, a dos meses realmente a dos meses de la competencia ¿eh? para que se preparen y nos acompañen Creo y que... todavía tenemos pues la de mañana, a ver cómo nos va Ah, claro. Todavía mañana hay competencia en Skill Drive, ¿no? ¿En qué cual van a participar Skill Drive? Ok, sí. perfecto. Bueno, a todos los equipos yo creo que Antonio quería decirles que muchísimas gracias y no sé, a ver, Guillermo, últimas palabras. Bueno, antes que nada agradecer a Antonio por, por haberme invitado a ser parte del jurado y felicitar a los chicos a lo más chiquita ahí que está saludando excelente la participación y que le echen más ganas que esto es como un inicio para ello listo eduardo dime sigues con palabras finales bueno palabras finales muchas gracias a todos por apoyar esta competencia a ti y a antonio por toda la organización que lo has hecho muy bien desde la parte de la organización regional y, y bueno no queda, sino decirle a todos los equipos que muchísimas gracias, que se cuiden. Ah, bueno, a los equipos que se queden, que están en este momento, que no se han salido, porque algunos se salieron, les vamos a pedir que prendan la pantalla, para eh, la, la cámara, para hacer el, la, el, la despedida final, que es el saludo de RoboJam. ¿Listo? Entonces, por favor, van prendiendo, van prendiendo, por favor prendan la, las cámaras y vamos a hacer la despedida de RoboJam, que es la siguiente. ¿no? Mano derecha, en hombro izquierdo, ese es Robo. Mando izquierda en hombro derecho. Ese es Bo. Y Jam es dos pulgares al frente. O sea, Robo Jam. ¿Listo? Entonces, a la cuenta de tres. A ver todos, a la cuenta de tres. Abren los micrófonos. Abran micrófono, Abran micrófonos. A la cuenta de tres. ¿Listo? Ahí va. ahora Abran micrófonos que queremos escuchar esa bulla de ustedes, muchachos. ¿Listo? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Robo, Robo ya. Ya. ¡Chao, chicos! ¡Nos vemos! ¡Mucho éxito! Nos vemos ¡Felicidades! Mañana. ¡Nos vemos mañana! ¡Felicidades para todos!